Es muy fácil quitar pagos automáticos en Paypal, pero está un poco escondido. Te enseño dónde está esa opción ahora mismo. Ve a la rueda dentada. Pagos. Pagos automáticos. Clic en Ver. Pongo en activos para ver los que se siguen pagando, lógicamente. Selecciona uno, ya puedes cancelar.